de Boyacá, siendo hoy 13 de mayo de 2023. Bienvenidos al sorteo más grande de Convial. Vamos a entregar el premio mayor por 14 mil millones de, de pesos. Estaremos sorteando 37 mil 600 millones de pesos. Así que mucha suerte a todos ustedes en sus hogares. Vamos a sortear nuestro premio mayor. Mucha suerte y que rueden las balotas. Nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá, el delegado de la Alcaldía Mayor de Tunja y el delegado de Apuestas Permanentes. Nuestro plan de premios de la Lotería de Boyacá jugará 37.600 millones de pesos, donde tendremos la gran oportunidad de contar con un premio mayor de 14.000 millones de pesos. Atención Colombia, nuestro feliz ganador de este premio mayor es el número 2, 4, 0, 1, 24, 0, 1, de la serie 298. Vamos a rectificar nuevamente nuestro número. Tenemos el número 2, 4, 0, 1, 24, 0, 1, de la serie 298. Y este billete fue despachado a la ciudad de Bogotá. Felicidades al afortunado ganador. Mucha suerte a todos ustedes porque en este momento vamos a rectificar nuevamente y estamos mostrando en pantalla el número de nuestro feliz ganador del premio mayor por 14 mil millones de pesos. El afortunado ganador fue el 2401 de la serie 298. Este billete fue...